Ya amigos, ahora estamos con el cacique de la parada ¿eh? <ríe> y no Raulín Rodríguez. ¿eh? Hermano, qué bueno tenerte, Felipe López es una, un ícono en la República Dominicana, uno de los primeros dominicanos en pisar el mejor baloncesto del mundo y hoy por hoy sigue conectado con los barrios dando clínica con esos jóvenes, y hoy aquí la gran parada americana, lo que es la Dominican Day Parade, te reconoce como el cacique. ¿Cómo te sientes en participar? ¿Es tu primera vez? Sí, mi primera vez, y me siento súper orgulloso de poder participar en esta parada número 37, en la ciudad de Nueva York, eh, como cacique. Obviamente... Eh, nuestro país fue dividido en cinco, en cinco casi cascos, casi cascos y sí. yo soy uno de ellos. Ya. Yo soy uno de ellos. No, ahora son seis. Ahora son seis. Sí, Estamos súper contentos. Yo creo que lo que esta comunidad dominicana aquí en Nueva York que ha aportado tanto a lo que es el desarrollo de los Estados Unidos y reconocer lo que es eh, esta cultura eh, mediante esta parada va a ser algo grande, va a ser algo elegante y donde nosotros todos vamos a disfrutar. Nunca había tenido la experiencia en desfilar eh, eh, en una parada dominicana. Bueno, sí, anteriormente he apoyado la, la parada eh, individualmente, por ahora eh, en conjunto con lo que son los organizadores que han hecho un gran trabajo, eh, ya tenemos tres días, eh, no solamente en lo que va a ser la parada, eh, estuvimos en el Bronx distribuyendo, eh, gracias a, a Goya que distribuimos 10 mil libras de comida a la comunidad, Ayer estuvimos también en la comunidad haciendo otro tipo de trabajo. Así que esto se está formalizando, no, no solamente haciendo una parada para que la gente disfrute, pero también eh, ayudando a lo que son nuestra comunidad eh, socialmente, pero también a, a nivel edu educacional. Eh, estamos donando un millón de pesos para 52 niños que puedan ir a la universidad y eso es lo que se llama ayudar nuestra, nuestra cultura, nuestro, nuestros, nuestros jóvenes que necesitan de este tipo de empuje. Bueno, sí, un millón de dólares. ¿eh? Un millón de dólares. Sí, un millón de dólares. Y estamos contribuyendo, la Fundación Luis Felipe López está contribuyendo eh, para que eso sea posible, ya que yo entiendo que la educación es lo más importante que podemos tener. Estamos pasando en tiempos difíciles ahora, donde nosotros como latinos, mientras más educados estamos, más, informados podemos, más información podemos tener. Y eso es eh, parte del contraataque que tenemos que hacer con lo que está ocurriendo a nivel eh, de, de, de nuestra situación en los Estados Unidos ahora. Sabemos de tu fundación y que siempre está conectado eh, con los eh, jóvenes allá en la República Dominicana. ¿Me puede decir qué está haciendo la Fundación Felipe López en esos barrios, principalmente en la capital? Eh, bueno, eh, primeramente estamos trabajando, eh, yo soy presidente de un club allá, de, de un club que no es un club deportivo, sino es eh, un club cultural, social, eh, donde estamos abriendo las oportunidades para otro tipo de categorías, no solamente baloncesto, por ajedrez, arte, judo, karate, baile. Eh, acabamos de hacer de un Miss en Sánchez Libertad Y lo que me gusta es salir a los barrios Donde son más necesitados Porque a veces cuando uno sale Uno puede encontrar lo que es las necesidades Y ver lo que son las perlas Los diamantes de nosotros Para nosotros poderle dar la oportunidad No solamente de becas Pero también de oportunidades de salir fuera de nuestro barrio Y poder representarnos Bueno, quiero que le envíe un saludo a toda esa gente que está viendo esta transmisión de la, Del desfile de, de lo que es esta... Eh, Dominican Day eh, paré eh, sí, ya eh, 2019 y con gran gran cantidad de dominicanos que vinieron a apoyar. Bueno, mandar un saludo a todos los dominicanos que primeramente nos sentimos súper orgullosos de esta parada dominicana número 37 este domingo a nivel de las 7 avenidas y que será un día alegre de, de de hermosura, donde reconoce lo que es el aporte del dominicano aquí en los Estados Unidos, espe específicamente aquí en Nueva York. Así que sigan con nosotros, síganse orgulloso y sigan echando para adelante para poner nuestra bandera en alto. Bueno, señores, ahí estuvo hablando el cacique de la parada de la Dominican Day eh, Parade 2019. Felipe López con nosotros.